Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy quiero que analicemos lo que son básicamente las últimas novedades con respecto a la semana que pasó de de what digamos. Y eh, bueno, vamos a meternos primero con este con este operación festiva 2020. Bien, ¿qué pasa con esto? El tema es que estamos todos muy eh, alocados, estamos todos muy desesperados en alguna manera. De alguna forma por el saber qué va a pasar. Bueno, vamos a analizar un poquito este video que nos dejó eh, Wargaming, que nos dejó Wot, eh, para que podamos analizarlo y verlo y sacar nuestras propias conclusiones también. Todo lo que voy a decir de, respecto a esto es, por mi cuenta, no, digamos, no. No hay nada oficial que Wargaming nos haya dicho, por lo menos a los Community Contributors, por el momento. bien Así que bueno, vamos a analizar un poquito este video, a ver de qué va. Seguramente muchos... Por no decir todos ya lo habrán visto, pero por las dudas eh, siempre es bueno repasarlo. Ahí está Basili. Bueno, estaba pintando un tanque americano. No vi bien cuál era rápido, pero... Ok, perfecto. Bueno, están ahí, bien, están festejando, tocando la guitarrita. Ahí han, llegan los tanquecillos. Bueno, esto eh, vendrían a ser, eh, digamos, los, los diferentes álbumes, ¿no? A, cole, a coleccionar, me parece, ¿no? El Año Nuevo Ruso, el Año Nuevo Chino y todo eso. Bueno, ahí estamos, perfecto. Excelente. Bueno, acá ya estamos viendo directamente, digamos, lo que siempre vemos con respecto al arbolito de Navidad. El hecho de... Eh, las decoraciones, lo que tiene que ver con recolectar los diferentes fragmentos. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Eh, después, bueno, ir rompiendo fragmentos para poder conseguir los siguientes. Ir decorando lo que tiene que ver con las guirnaldas, con las con los, las decoraciones, con el arbolito en sí. Con el patio, con las luces y con todo eso. Bueno, eso está reflejado. O sea, el evento de Navidad va a estar como como siempre, digamos... Eh, ...va a ser lo tradicional a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por lo menos eso es lo que deja ver el, el video aquí. Bueno, ahí está la, la chica poniendo... ...poniéndole la, la, la parte de arriba del arbolito. Bueno, y acá, esto creo que es una de las partes claves y centrales del video... ...que es por lo que todos están como locos preguntando... ...che, Nando, che, chicos, che... ...y pregúntanle a todo el mundo... ¿Quieren saber si va a haber cajitas navideñas o si no va a haber cajitas navideñas este año con los respectivos premios y diferentes cuestiones? Yo creo que acá un poquito se deja ver. Es mi opinión personal. Repito, o sea, la empresa no bajó ningún tipo de, de información, ni mucho menos. Pero sí, por lo menos yo creo acá que se deja ver de manera más clara. Te están ofreciendo un regalo, o sea, una cajita navideña. Creo que, perdón, creo que eh, en cierta forma, como que va a haber algo de eso. Supongo, quiero creer, o sea, que casi que están confirmando en cierta forma que las cajitas navideñas estarían. Hablo en potencial. Eh, tampoco, tampoco quiero dejar algo totalmente sentado y que se diga así, si sí, no es así, porque probablemente después tal vez no estén y me, me quieran crucificar. Pero, nada, estoy jodiendo Pero pero sí, sí, es muy probable que estén seguramente Porque bueno, ahí es, es por lo menos Lo que se pudo observar Wargaming por lo general siempre hace estas cuestiones Estas cosas de eh, No decir las cosas de frente claramente Sino eh, dejar entrever algo Como para que se entienda Qué es lo que va a venir Y generar un poco de expectativa en base a eso Entonces, eh, bueno Por lo menos en base a lo que estábamos viendo Se nota que van a estar por lo menos, ¿no? Aparentemente Bien, perfecto. Bueno, eso sería lo que tiene que ver con el respecto al video. Conclusiones. Eh, vamos a tener el arbolito como siempre. O sea, el evento de Navidad va a ser el, el tradicional. El árbol con los niveles y, las, y los diferentes fragmentos. Van a estar los mismos de siempre. los Acá vimos los diferentes años nuevos, por decirlo así. Los, los cuadernos, las colecciones. Ahí está el, el chino. Bueno. El ruso eh, Cajitas navideñas Probablemente estén O sea que el evento va a ser básicamente Como, como estamos acostumbrados a que sea eh, Así que, bueno Eso es lo que dejaron entrever Está, está bastante claro En ese, en ese sentido eh, ¿Qué más? Bueno, después, esto con respecto a lo que tiene que ver Con, la, con las operaciones festivas Con este evento de navidad ¿No? Que a todos tanto nos gusta y, y la pasamos bien haciéndolo. Eh, porque encima tampoco es muy complicado. Se trata de jugar, jugar y jugar. Que bueno, eso es algo que no, no nos cuesta tanto, digamos, ¿no? Eh, después, ¿qué más? Quería tocar otro tema que es el tema de lo que tiene que ver con... Ya pasamos al segundo... A la segunda parte del, del video, digamos. Y nos ponemos más serios. Digamos ya. Eh, esto tiene que ver con lo que. Con el tanque que se viene. Que está por lo menos en el super test. Eh, bueno. Se trata, se trata del progetto. Del progetto no. Me corrijo. Del project. Del project 4-1. Bien. Este tanque francés mediano. De nivel 9. Ahí estaba viendo hace un ratito. Algunos números. Y la verdad que el tanque va a estar. Va a estar bien. Va a estar bastante. Bastante bien. Eh, a ver. Vamos a ver los números en frío, ¿no? Recuerden que estos son datos del super test. Eh, o sea, están... Eh, acá abajo bien lo dice. Eh, Characterist are eh, not final. Con lo cual está claro que eh, de alguna forma significa que pueden llegar a retocar algo. Seguramente mmm, calculo que retocarán algo. Yo creo que el tanque está muy muy bien, es mi opinión. Eh, o sea, vamos a analizarlo fríamente. Daño, 390. 390, 480, 390 con la penetrante, después tiene hit, por lo que se ve, eh, y penetra unos 330, para un tanque medio no está mal, no está mal, eh, te diría que está bastante bien, ya la munición AP está bastante bien, 264, muy buena munición, la penetrante y eh, 53 de penetración con la munición explosiva, Haciendo 480 de daño, bien, bien, bien, bien, no está nada mal. Eh, después, ¿qué más podemos decir? Eh, recarga en mm, unos 30, 36 mm, segundos. Es un auto charger. Eh, ¿Qué más tiene? A ver, capacidad tiene 4 proyectiles. Bien, o sea, tiene 4 proyectiles. Y eh, recarga unos 36 segundos, ¿bien? Eh, una, una dispersión de 0.32. 0.32 no está nada mal, es muy muy buena, la verdad que es muy buena. Eh, la verdad que este va a ser un, un, un cazador, va a ser va a ser un muy buen tanque. Todavía no se sabe bien de qué forma lo van a, a entregar, o si... La verdad es que no se sabe eso todavía, aún no, no hay novedades con respecto a ese tema. Eh, Tourer traverse Speed, 32 eh, grados por segundo Bueno, está bien, esa es una buena velocidad Después elevación y ángulo de, de presión Tienen menos 7,5 No está nada mal, tampoco es la mejor del mundo Pero está bastante bien Y encima fíjense lo que es la torretita Que la tiene como un poco angulada Aunque no tiene blindaje Pero yo calculo que va a poder servir como para poder hacer un hold down. Eh, 11 grados de elevación. 32 proyectiles va a poder llevar en, su, en el vehículo. A ver, vamos a ver el tema de la movilidad para un tanque medio. Es importante. Velocidad máxima 60 km por hora. En reversa 25 km por hora. Va a tener una potencia de 720 caballos. Con lo cual le va a dar una potencia específica de unos 26.7 caballos por tonelada. No está Nada, nada mal, chicos. Se mueve bastante, bastante bien. 26.7 es muy buena movilidad. Pensá que algunos ligeros, incluso alemanes o rusos, se mueven con unos 14, 18. 14 unos más pesados, ¿no? Pero eh, unos 17, unos 20 más o menos, unos 22, 23. Este está casi en 27. No está nada mal. Eh... De vida, 1, puntos de vida, 1.750 puntos de vida, blindaje de la torreta unos 55 frontales, 40 laterales y 30 traseros, eh, perdón, del chasis, 55 del chasis frontal, 40 laterales y 30 traseros. Y lo que es la torreta en sí va a tener unos 120 milímetros inclinadísimos, eh, más unos 50 de lateral y unos 30 milímetros traseros, ¿no? que obviamente por los laterales y por... Eh, lo que es la parte trasera se va a poder penetrar fácilmente eh, tiene un rango de visión de 380 metros lo cual es muy bueno también porque sumarle a esto eh, la equipación más la tripu y va a ver bastante bastante bien y tiene una radio una señal de radio de unos 750 metros con lo cual es excelentísimo acá tenemos algunas imágenes para que más o menos puedan tener algún tipo de noción eh, de este tanque francés de nivel 9, bien. Eh, bueno, ahí podemos ver algunas imágenes. La verdad, que el tanque en sí está lindo, está bueno. Me parece que está, que está bastante bueno. Eh, tiene linda forma. Es muy bajito. Lo que sí se nota es que es muy, muy chatito. Muy, tiene, digamos, eh, un, un perfil muy, muy bajo Con lo cual va a tener un buen camuflaje seguramente Esto sumado a la movilidad, a la penetración que tiene Y, y va a ser, ya te digo, va a ser un buen, un muy buen tanque La verdad que este va, si siguen estos números y si continúan estos números Vamos a tener que sacarlo sí o sí Porque la verdad que está muy, muy bueno en sí el tanque, chicos eh, la verdad que, bueno, no tengo mucho más nada a, que agregar con respecto a esto mismo Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Fue un pequeño resumencillo de la semana Recuerden que va a continuar el calendario de Adviento Por si quieren seguir adquiriendo diferentes vehículos eh, del juego Que bueno, no se consiguen habitualmente eh, Así que bueno, tienen la posibilidad ahí para poder conseguirlo a través de la compra de oro y demás. Así que bueno amigos. Muchas gracias por estar ahí. La verdad un placer que estén aquí en el canal. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.